Eh, tantas cosas, parece, es una película, hay que hacer una película de Alberto. Sí, sí claro. Y sí, ¿sabes qué? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién te gustaría que sea el actor que te represente? ¿Por, por, ¿De los que admiro? Sí, claro. Robert De Niro. Robert de... Ah, mierda. Ah, bueno, me, me, me, qué sé yo. De acá. Me, me, me así, qué sé yo. No, está bien, está bien, está bien, hay que elegir.